Ese video puede contener spoilers. El video fue Stray. Gatos, robots, ciudades futuristas distópicas y Su historia bastante ser la verdad. Esto es Stray. Un juego que no solo nos sumerge en la gatuna experiencia, ya que Stray nos coloca el nuevo de este gatete de nombre que el jugador de C. Mejor escuta la vida de nuestro peludo amigo el cual va a exploración con lo que parece de su familia Todavía todo normal hasta que cometemos el error de pensar un tubo que nos ha secado vacío Nuestro rol de este juego es ponerse las patas de este mantecoso El cual cae en una abandonada ciudad de la que nos tocaba por arroz del sol Algo así como tu habitación Ya que la humanidad se exigió por una enfermedad y como un recurso de defensa para protegerse el exterior Y todo el peligro de este, crearon este tomo de acero gigante Ahora bien, al momento de entrar a la Ciudadela Nos encontramos con los robóticos y unas jugadas en los Los cuales son seres que consumen cualquier tipo de materia Ya sea orgánica o inorgánica, Y ellos atacarán en la siempre que tengan el tiempo Esos fueron creados por los seres humanos En no un intento por deshacerse del exceso de basura que había en la ciudad Sin embargo, estos mutaron Y se les salió a de encontrar de una manera... Pues ya ven... Convirtiéndolos en máquinas devoradoras. Lo cual, me vas preguntarme algo ¿Cómo algo tan pequeño puede comerse un robot? Este los coloca en los puzzles a lo largo del juego. Pero lo curioso es que se resuelven exactamente como lo haría un gato. Y es aquí, donde hablo de la inversión, papá? Tirar cosas para resolver puzzles, molestar a los vecinos e incluso teclar una computadora. Ser un enemigo del estado. Ya lo tendrías, cara. Cosas de gatos. Cosas tan simples que logran dar recrito a este juego Y es que que la desarrolladora conozca a los gatos de esta manera Es lo que le hace que toque tan único y diferente a otros títulos Como por ejemplo, la precuela de Stray Cat Simulator Craft El juego tiene una historia que uff 10 de 10 Manito, tenemos gote aquí Ahora bien, Stray es un juego lento Y se le tiene que dar su tiempo Sin embargo, hay bastantes cinemáticas en las que puedes decidir... Es igual de plus alto Solo puedo decir que cada momento en la historia y en el mapa tiene su qué y por qué ¿Por qué te haces gata? Pues porque soy un gato ¿Por qué rascas la puerta? Pues porque soy un gato ¿Por qué te duchas en público? Pues porque soy un nudista ¿Qué más quieres? Al inicio de la historia, metas señales de luz y activa extra en pantallas de la ciudad conoceremos a este amigable programa el cual necesita nuestra ayuda para poder instalarse en un cuerpo Nosotros, como buen gato, vamos y le ayudamos y es así como conocemos a este pequeño dron de nombre B12. Un amigo que nos ayudó a nuestro recorrido, además recuerdos, analizando lugares y traduciéndolos en robo idioma que se habla aquí abajo. Ahora bien, ahora con la historia iremos conociendo más robo amigos, los cuales serán cruciales para el desarrollo de la trama. Y ellos son B12, un dron amigable, Momo, el recurso social, Baltasar, el computador raro. Oh, es elemental, ¡La desaparecida! Y el Doc. Sí, el Doc. Todos diferentes y con personalidades únicas, los cuales serán que nos se queríamos de ellos. No les tengamos odio. Como buen grupo, su objetivo es ver el exterior, ya que sus robots nunca han conocido lo que hay fuera del domo. Esto debido a que desde la extinción que saber todo de nuevo. Con todo esto visto, nuestro objetivo en la historia es ayudar a este grupo de robo amigos llamados The Outsiders, o los Forasteros en español, a hacer ese tipo de anarquía liderada por un gato para abrir un domo gigante. Y, debo decir, que a veces sea bastante incertidumbre. ¿Ese tipo será bueno o malo? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué más da? ¿Está miau? Los puzzles, enemigos, música, arte, todo eso está colocado meticulosamente por el mapa Haciendo que explorar un nuevo lugar sea totalmente increíble y diferente de otro Ya sea una casa, buscar libros en una biblioteca O simplemente ver el pasaje histórico de la ciudad Estrella logra de una manera excelente esto Algo que me sorprende es que menos de dos semanas su comunidad ya ha sacado mods Está por ejemplo este mod de perrita por aquí Tal vez está este mod de Garfield, Garfield Cartoon Y luego están cosas como esta. Sí, esto existe. All right. Ahora, es de decir que para su género el juego está completísimo y más si tomamos en cuenta que fue desarrollado por un estudio independiente. Lo cual me hace decir, wow, ¿en serio es un juego independiente? Y sobre todo el costo, 10 dólares. Estamos hablando de un juego de este calibre por solo 10 dólares. Eso es increíble, y más si tomamos en cuenta que parte del dinero se va para organizaciones para llevar a gatos callejeros y para refugios de animales. Mitchell, hazme un hijo. Por cierto, algo que se me hizo muy genial es que para el de movimiento, maullidos, e incluso el diseño del personaje está basado en gatos reales. Este caso de gatito esfinge de aquí, el nombre de Oscar, ayudó en la grabación de movimiento del gato para que todo fuera lo más realista posible. Esto debido a la facilidad de captura del no de pelaje. Luego está Serena José de el, el cual fue la inspiración base para crear el personaje del juego. Este Gatico fue rescatado hace 7 años cuando lo encontraron debajo de un coche. Y por último pero no menos importante está Lala, la cual grabó los maullidos para el Gatico principal. Considero que este juego es una carta de amor hacia nuestros amigos felinos, ya que como lo mencioné, parte de los ingresos van a refugio de Gatetes. Así ah, que los animo a que lo compren y lo jueguen porque de verdad vale la pena Además de pensar que con esos 10 dólares estás ayudando a los gatetes que más lo necesitan Y oye, te un juego que puede ser increíble No lo sé, dímelo tú Así ah, que nada, hemos llegado al final del video del día de hoy Recuerda que si te gusta el video te puedes suscribir aquí abajito, no te cuesta nada También recuerda seguirme en Twitch y mis redes sociales como Instagram y Twitter Así que pues nada chicos, cuídense y nos estamos viendo en el siguiente video ¡Chao, chao! Breaky A ver Día de mudanza Se pueden apreciar balcones Ya, ya, déjame leer A ver Día de mudanza Se pueden apreciar balcones de ladrillo blanco Una Ya, ya, ¿cuánto te falta?